El departamento legal de Gordon Food Services eh, genera 250 contratos y múltiples correcciones de los mismos al mes. Además, más de 700 personas intervienen en ese proceso. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante una herramienta de CLM, es decir, un software para gestionar el ciclo vital de un contrato. Ahora bien, para cada caso exitoso, hay muchos fracasos en la implementación de, esta, de una herramienta de este estilo. Ya sea por hacer la implantación incorrectamente, por no sacarle el provecho adecuado o simplemente por tener dificultades en el mantenimiento. Así que ya que tenemos al día con nosotros, a mí me gustaría saber qué, qué opinión tiene sobre, sobre este titular. Y si cree que este tipo de herramientas o tecnologías pueden ayudar realmente a, a las firmas o a los departamentos jurídicos o por el contrario son más fracasos que beneficios los que puede aportar. No, sin duda yo creo que son más beneficios que fracasos acaso lo que puedan aportar, sin embargo yo creo que hay un error que están cometiendo la mayoría de las firmas especialmente en la pandemia en el cual han obligado a todos los sectores a entrar en esa ola de la transformación digital, es en adquirir eh, herramientas sin antes hacer como un consenso con sus colaboradores, adquieren herramientas, se las imponen y muchas no son muy amigables para ellos, entonces al momento de implementar y adaptarlas es cuesta ese cambio de entrar a usar una herramienta que no, creo que es un principio básico del Legal Design y del Design Thinking siempre sentar al usuario como en el centro, el punto focal de la experiencia. Entonces, si, si adaptamos herramientas que al fin y al cabo no son amigables para nosotros, Nuestros colaboradores van a ser muchos más los fracasos que las buenas experiencias. Sin embargo, si adaptamos a experiencias, trabajamos en conjunto con todo el equipo de, del despacho y no únicamente los abogados, sino también personas del tema de contabilidad, de cobros, de, de legal, marketing, que están jugando un papel muy importante hoy en día con los despachos. Es súper importante que, que esos puntos se tomen en cuenta. Si no, ahí, ahí en ese caso, trabajar en equipo sí van a ser muchos más los beneficios que los fracasos. Ahí hay un punto importante que dijiste al principio, Liam, que me llama la atención, que tiene que ver con un poco como el cambio cultural. O, a, o sea, primero prepararse eh, para ese cambio, para después implementar, que es algo que, a, por lo menos, a, no, no, no en cuanto a, a CLM, pero sí en cuanto, por ejemplo, a ERP, cualquier cambio de... De cuando se, se, se, se cambia de un RPA a uno, sobre todo a, a lo más grande, que son más complejos, como SAP, eh, no sé, Microsoft, Oracle, eh, son cambios que generalmente generan una transformación en todas las compañías. En el caso de las firmas legales o de, las, eh, eh, eh, de los equipos in-house, de las gerencias legales, me imagino que también debe ser así y hay que hacer una especie como de acompañamiento con esa implementación y a la vez como de un poco de sembrar antes antes de, de, o sea, de, de, de, de arar la tierra antes de sembrar más bien. Sí, además, muchas de estas herramientas tienen la funcionalidad o la posibilidad de que se puedan adaptar a cada uno de los despachos, no todos los despachos son generalistas, hay muchos que se dedican a cierta área, y a lo mejor los de derecho, no sé, digital, propiedad intelectual, son personas mucho más dadas a eh, tener esa interacción con la tecnología y se la hace mucho más fácil. Sin embargo, un despacho de civil, de penal, puede que esté más acostumbrado a hacerlo todo en papel, porque es su práctica, redactar el escrito y presentarlo a los tribunales. Entonces, eso también depende. Y también está el tema de que hay muchas opciones y que no tenemos que siempre dejarnos llevar por utilizar ese, esa herramienta o en, en el caso, en Panamá es muy común utilizar CRM para la gestión de clientes y utilizar el que siempre son todos los abogados hay otras opciones, yo en lo personal utilizo una opción que no es para abogados, que es para mi pymes y yo la he adaptado al lenguaje legal o sea, clientes, casos y creo que es lo más práctico y lo más fácil y que sobre todo es de utilidad para las personas no siempre ceñirse de que tengo que utilizar ese porque es el que todos los abogados utilizan, sí, pero son gente que tiene años utilizándolo, hay opciones en el mercado que puedes tú también eh, estudiar y aplicarlos de una manera correcta y sin evitar cualquier tipo de inconveniente eh, de manera tecnológica, que cuando pasa algo, esto no pasaba con otro sistema que yo usaba antes, esto sí pasa, entonces creo que es súper importante tomar en cuenta estos, esta, estos puntos en común. Sí, yo, yo opino igual que, que el hecho de poder adaptarlo a tu método de trabajo siempre, siempre ayuda a que tengas más ventajas que, que desventajas en ese sentido, que puedas realmente trabajar de forma cómoda. También es cierto que creo que falta en muchas ocasiones formación. Pues no sepa ni de qué le están hablando. Entonces, primero... Eh, imaginaros una herramienta que va a ser mucho más compleja para llevar todo el historial de casos. Interesante y bueno un poco como para ya sea para los éxitos o los fracasos que, que ocurran, es que hoy en día tenemos una oferta mucho más importante que hace algunos años de, de distintos CRM, eh, no solamente eh, en, en inglés, sino también han, se han desarrollado mucho en Hispanoamérica, eh, varias opciones y que ha hecho que existan, más opciones para, para, para ver cuál es, cuál es la, eh, la mejor herramienta para cada firma o para cada departamento en particular. Bueno, si quieren, pasemos a nuestro segundo titular, que, que en este caso, que dice que el 67% de las firmas seguirán proporcionando formación online a sus abogados mediante webinars y learning, eh, generalmente a la cabeza. Pero todas tienen un problema de tiempo que generalmente es el gran problema de, de los abogados, o sea, siempre están las 24 horas del día solamente. ¿Por qué? Porque un 25% indica que eh, eh, no tiene tiempo específicamente para formarse, a pesar de, de, de, de, este, eh, de lo que las firmas creen, quieren hacer. Y, eh, eh, ¿Cómo ves un poquito de esto, Lía? ¿Cómo, cómo, cómo ves este, tiempo, este tema de, de, de gestión del tiempo versus lo urgente o lo importante? Yo creo que la gestión del tiempo es el problema clásico de todos los abogados. Y el que no, que me diga cómo hace, porque creo que es... Como que un libro. Claro, y, y que, que hagan un webinar ya sobre el tema. Y creo que también eh, eso que señalan en esa encuesta de que el tiempo es un problema principal, te aseguro que si no estuviéramos haciendo eh, capacitaciones e informaciones online, no hubieran señalado que el tiempo fuera un factor importante en no querer hacer esta formación ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo sentada en una, frente a una computadora que hacerlo con un grupo de colegas, tener tu, no sé, tu coffee break, tu, al, al buen estilo español, tapitas y vinos, cervezas. después, durante la formación, que hacerlo de manera virtual. Aunque te manden un box con tapas y vinos a la casa para que luego hagas el coffee break. Entonces, creo que ese es un factor importante. Y que gracias eh, grandiosamente o por fortuna está viendo como no sé emananábamos eh, muy lento pero por, por suerte en muchas partes del mundo el proceso de vacunación está yendo mucho más rápido y creo que a lo mejor ya es hora de comenzar a intentar guardando las medidas de seguridad hacer ese tipo de formaciones con grupos pequeños de pocos en pocos porque también es un buen también es una es una buen, es una buena manera de formar a todos en el despacho y decir 50 personas se van a meter en el, en el webinar a esta hora y al final no es cómodo, o sea, no es cómodo ni siquiera hacer una formación de 50 personas presencialmente, ni mucho menos hacerla de manera online. Entonces creo que esos son los factores que están influyendo. Te apuesto que en otras épocas no dijeran que no tuvieran tiempo, porque es la excusa perfecta para salir de su zona de confort, de sus su, cuatro paredes de su oficina, e ir a un lugar donde sientas diferente, cómodo y que sea como un esparcimiento de la capacitación. Actualmente una formación no es esparcimiento porque vas a tomarla desde el mismo lugar donde estás trabajando las 8, 10 o 12 horas de trabajo ininterrumpido, entonces, yo creo que esto puede ser un factor. Intentar es ingeniárnoslas, eh, hacerlo más interactivo, utilizar herramientas para que la gente se sienta divertida, mandarles un box con una copa de vino y unas tapitas o algo, y que la gente pueda sentir que no es una formación más, sino que es algo que, que te, te quiere adentrar o te quiere asemejar mucho más a lo que solíamos hacer antes de que la pandemia llegara. Perfecto. Yo, yo ahí veo también cosas muy similares a, a, a, a tu análisis. Ahí un tema de, de salir de esa zona de confort, eh, más allá de igual sea el tema de la capacitación, nada, eh, no, la encuesta no, no se refería específicamente a formación en innovación o tecnología, sino a formación en general. Eh, eh, generalmente... Eh, no sé yo creo, siento a veces que los abogados eh, eh, cuando los mandan a capacitarse de parte de la empresa de la firma eh, es como eh, eh, lo venden de una distinta manera que cuando ellos eligen capacitarse y pagar de su propio bolsillo ya ese ese ese mindset un poquito ya cambia el cómo se acerca cómo afronta el tomar un curso o cuánto cuántas ganas le pone también eh, Encima de, de esa capacitación, o sea, ahí hay un tema también, como, como que encuentro un poco raro, al menos en esta, en esta profesión. No, yo no sé Pero cómo, eso cómo, es un cómo poco lo ve usted. El, el perfil de abogado tradicional de no hace falta que me capaciten nada porque yo ya lo sé todo. O sea, tendemos a, a eso: a decir, no, yo ya tengo los conocimientos suficientes como para poder hacer mi trabajo perfecto, no necesito saber nada más y hay muchos abogados que todavía siguen teniendo esa mentalidad de no necesito formación. Obviamente, cuando como tú dices, yo creo que hay un cambio cuando ellos lo eligen, es diferente, porque dicen, bueno, me interesa este tema y yo me lo voy a estudiar haciendo una capacitación o lo que sea. Ahí yo creo que cambia un poco el chip. También coincido un poco con lo que decía Lía, de que al final, si estás 10 horas delante del ordenador en el mismo despacho, en la misma silla, en la misma mesa estás harto ya, o sea, lo único que quieres hacer es desconectar, no seguir dos horas más haciendo una formación que, que igual te interesa o igual no, pero te obligan a hacerlo desde, desde la firma o el despacho en el que estés y bueno, el, el que tengas algo lúdico que hacer en el mismo momento o que puedas hacerlo presencialmente y salgas de esas cuatro paredes, pues puede ayudar un poco a que, a que la gente tenga más ánimo a la hora de hacerlo. Sí, son varias, varias o sea porque yo, yo lo que yo veo es que si alguien de un área de marketing dice mándenme a todos los cursos que quieran, yo voy. <ríe> los abogados lo veo distinto. Eh, sí. Hay un tema ahí de con todo respeto para ustedes eh, abogadas, <ríe> Eh, eh, hay un tema, de, yo lo veo distinto, no sé cómo lo... Si, o lo luego, eh, la formación que para el abogado quiere que la empresa se la cubra, la empresa cree que no está tan necesaria para el área de práctica que desarrolla en la empresa, entonces es como esa disyuntiva, ¿sabes? Eso es muy común. Sí, también, sí. también se, se, se ve mucho. Bueno, pasemos a nuestro, nuestro siguiente titular, Verónica, que, que, que tenemos preparado. Sí, el siguiente dice así. Son los abogados de departamentos legales los que están liderando la digitalización de la abogacía. Que en su segmento eh, la exigencia del cliente sea mayor, sin duda contribuye a ello. Yo creo que hemos visto en, los últimos, en el último año sobre todo que ha habido un gran avance en cuanto a digitalización en el sector legal pero no sé, Lía, si nos puede dar su opinión, si cree que realmente, quién está liderando realmente este cambio, si son, como decía el titular, los abogados de los departamentos legales, o si cree que hay otra figura que está ahí a la cabeza. No, mira, yo creo que, y te voy a comentar un poco el caso de la experiencia como en Panamá, y de los casos que yo conozco, creo que lo que están haciendo los despachos, sobre todo los grandes despachos, que habían subestimado un poco la... La, la práctica de derecho digital y que con la pandemia, la práctica de derecho digital, startups, eh, emprendimiento, no sé, marketing jurídico, las incorporan y lo ven como un potencial ahora que hay pandemia. Incluso eh, se han planteado muchos en hacer colaboraciones con personas de tecnología para desarrollar herramientas de legal tech, o sea, cosa que me parece alucinante que tuvo que un bichito chino hacer el trabajo que no pudieron hacer muchos años de, de empujar estos temas por parte de muchos colegas que hemos trabajado temas de derecho digital. Y en ese grupo, esos despachos o esas firmas que han decidido hacer, dar, dar ese paso, que les ha costado pero lo han dado, los equipos están conformados multidisciplinariamente. Siempre va a haber un socio y siempre va a haber... Un asociado. Y corresponden siempre a personas de la práctica de derecho mercantil o comercial, porque lo ven como que son las áreas como que más, más, más proactivas, que más eh, tipo de gestiones o, o trámites hacen, que no son como, como tan monótonos, o que son temas que, bueno, tener una fusión un día, tener una... apacante de outsourcing, igualmente eh, no sé, como los más innovadores los más eh, que van más adelante y que siempre son los que lideran esta práctica, es en cuanto a la experiencia de Panamá, yo creo que es bastante multidisciplinario ojo, yo soy de la idea que a veces subestiman a no incorporar una persona de recursos humanos puede haber visto cómo llegó el abogado junior a un despacho un comportamiento y cómo se fue desarrollando y desenvolviendo hasta convertirse en asociado del despacho. Entonces, eso creo que, y no, no suelen incorporar a la gente recursos humanos. Entonces, que era un punto ahí que yo recomendaría, pero los otros son los típicos que siempre suelen incorporar en estos equipos de, de modernización de las firmas de abogados. Sí, es interesante, bueno, avisarle a las personas que ya estamos, eh, fueron unos segundos que estuvimos... Que, que Estuvo detenido el video, pero ya estamos de vuelta. Eh, eh, sí, yo, yo, veo, yo veo interesante cómo, cómo se han transformado un poco el mercado en general. O sea, yendo un poquito antes también, de, más allá de la transformación digital, que eh, en un momento siempre eh, las gerencias legales eran como eh, las que iban más atrás de que las firmas. Durante muchos años, no sé, un gerente legal no tenía la misma calidad que un socio de una firma eh, grande, de una firma del Big Law, El, eh, eh, y los últimos, no sé, eh, se ha equipado un poco la cosa y la, las gerencias legales se han sofisticado, eh, eh, eh, van generalmente bien a la vanguardia en las herramientas tecnológicas que han logrado incorporar, eh, eh, hoy en día un, un General Counsel o Legal Counsel es, eh, eh, no sé, también he, he visto con una misma reputación similar a la de un socio de una firma eh, del Big Law o de un estudio boutique. Eh, ha cambiado un poco, se dio vuelta un, un poco la tortilla también en cierta medida. Y, eh, y, y no me extraña que sean también quienes lideren en muchas cosas hoy en día. Me eh, he visto esa transformación de, de lo que pasaba hace, no sé, 10 años a lo, a, a lo que pasa ahora. No sé si están un poco de acuerdo un poco de esa sofisticación también de los abogados y House. Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Creo que, que ha habido ese cambio, ese cambio que se necesitaba. Aunque creo que también tenemos que, que seguir avanzando todavía no está todo hecho. Hay que seguir profundizando más Seguir intentando que, que esos rezagados que todavía no tarden temprano, pues que, no sé, contarles igual nuestra, nuestra buena experiencia con según qué herramientas o de qué manera nos puede ayudar a agilizar procesos, a, a vender nuestros propios servicios y ver si así se animan a subirse al carro. Veremos. Yo creo que si el es que no se sube al carro después se queda abajo, como dice la frase después sí. también. O sea, los que hoy en día están trabajando en, en aplicar, en hacer la transformación digital dentro de sus organizaciones, eh, sea cual sea eh, eh, el tipo de organización, eh, eh, el mundo legal, en, también en cinco años más, probablemente les va, va a ser más complejo el poder subirse a ese carro, si es que se pueden subir. Seguro, seguro. Sí. Al bueno, vamos a nuestro cuerpo. Al carro que pasó por atrás de Verónica hace un momento. <risa> Verónica, hoy día está muy eh, eh, solicitada. Eh, la calle. Parece que Debería estuviese estar. en la calle, de verdad. O sea, parece que estuviese directamente en la calle, empezándome los coches alrededor. No, y eso que ya son, eh, son las 18.25 allá de ustedes. Nosotros acá en Chile el mediodía. tuvo un bonito día allá en, en 11.25 en Panamá. Eh, vamos a nuestro último titular que habla precisamente de una firma en particular, una firma británica que se llama eh, eh, Mitch Konderreia, que es uno, una de las firmas pioneras en la creación de aceleradoras Legal Tech eh, en ese país, eh, y no solamente en ese país, sino en general, eh, anunció su salida a la bolsa eh, con el objetivo de levantar capital para invertir más en tecnología y convertir a cada empleado del despacho en accionista. Eh, yo, yo cuando leí esa noticia me, me, realmente son de las pocas noticias que me, me sorprende un poco, o sea, porque eh, son algo que uno no se imaginaría que pasara en, en, en, eh, un, eh, pronto ah, pero, eh, pero en realidad eh, me parece bien, no sé, ¿cómo, cómo, cómo ves tú, cómo evalúas tú este, esta noticia, Lía? No, igual que tú, quedo sorprendida porque ya veo como un cambio total de mentalidad y de querer incorporar a tres personas. Uno, partiendo de que no son muchos los despachos alrededor del mundo que tienen su propia aceleradora para promover proyectos de legal tech, que la mayoría de estos podrían servir como semilleros de estos, de estos eh, intern para legal, pasantes, como le queramos llamar, que entran ahí con una experiencia. Yo recuerdo mis tiempos de pasante y mi tiempo de pasante era, una vez te graduabas de la universidad tenías que salirte del despacho, porque era un despacho que únicamente podían ser abogados los familiares del despacho. Entonces, que, que ese, talento, ese talento que puedes descubrir, potenciar y desarrollar dentro del despacho es un talento que la celebradora sería el mejor semillero para ellos y también para los abogados que quieran escalar a otra posición, junior y demás. Y dos, el tema de la entrada en la bolsa para, para levantar capital y que puedan ser eh, los empleados, algunos abogados, socios, a través de lo que hacen me parece... O sea, no lo había escuchado en la vida y no. Y por este lado del charco, no creo que se esté dando nada similar. A alguno que otro despacho, organización, incluso eh, departamento de legal, alguna empresa trabajando en querer incorporar algún laboratorio, aceleradora de proyectos Legal tech, pero algo muy mínimo, y creo que son eh, buenas noticias, y que son noticias que deberían ser de imitar por muchos más despachos alrededor del mundo, por muchos más despachos, tanto en Iberoamérica como en otras partes del mundo, que tienen eh, eh, el potencial, uno, de captar ese tipo de talento, y dos, tienen las posibilidades eh, monetarias y de estructura para poder hacer esto. Creo que indiscutiblemente. Lo quiero hacer claro. en Panamá, pero no tengo el capital para poder invertir en la bolsa. Sí, o sea, igual estamos, estamos hablando de una firma que tiene más de 500 abogados. o sea tampoco ah, no es Claro, una firma pequeña. pero, por ejemplo, hay despachos en España que a nivel mundial pueden, o sea, puede ser que tengan sede en España, pero tienen... Eh, representación por todos los países del mundo. Serías lo lindo que es hacer. Creo que alguno, en, en la pandemia, algún proyecto hubo de acelerar proyectos de legaltech que un despacho apoyaba, se me escapa el nombre. Pues, Serías lo lindo de hacer como una especie de Startup Weekend de proyectos legales con despachos de todas partes del mundo que sean de tu, de tu, de tu, misma, de tu misma marca o que sean tus corresponsales. Estaría para muchos, no sé, me parece. Bueno, sí está Cuatre Casas, que tiene la parte de Cuatre Casas Acelera, que busca eh, impulsar proyectos Legal Tech. No sé si era esa la que, la que había escuchado. Uno, hicieron uno en la pandemia, tipo en junio, y no recuerdo sinceramente. Creo que era Cuatre Casas. Puede que sea con colaboración con otros. Puede eso de, ser. eso de, de casa lo leí hace poco y me pareció súper interesante, pero una cosa, y yo un poco para ser un poco eh, realista, una cosa es lanzar un proyecto, otra cosa es cuánto ese proyecto dure en el tiempo, la continuidad, y no tenerlo ahí como, ah, lo hice, y ser como para vender, de que estoy haciendo cosas en pro del sector legal, y de las nuevas sí. y de los nuevos profesionales del sector legal. O sea, hay que ver avances, estadísticas, cuánta gente ha incubado, cuánta gente ha acelerado. Si más allá de la foto, ¿sí? más allá de aparecer en la foto. Exacto, exacto. Y si son tan estrictos para aceptar proyectos como lo son para sus procesos de selecciones de abogados, que lo sé que lo son en esos despachos, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, Exacto. No, pero tiene toda la razón es así. Sí. O sea, Para la foto estamos todos los primeros Pero luego, ¿quién está trabajando ahí? Y hace que el proyecto dure Sí, a mí me parece que, que en el caso particular De, de, de Mitch eh, es eh, hay, hay otro aspecto que, eh, que a lo mejor no tiene que ver con tecnología Pero sí tiene que ver con eh, eh, Cómo construimos eh, eh, La organización Esto de, de transformar A todo su empleado en accionista obviamente algunos van a tener más o menos acciones, y no no no, no no no me imagino que sean las mismas acciones para los socios que para los paralegales, por darle un ejemplo. Eh, eh, pero sí eh, una, una visión nueva de cómo construimos la organización, eh, eh, don, donde todos tienen puestos los huevos en la misma canasta. <risa> básicamente, o sea eh, eh, todos somos dueños de esto eh, en mayor o menor medida y como dueños supongo que todos queremos que avance y, y, y, y en ese sentido el, también la estrategia de levantar capital para invertir a través de eh, la opción más clásica de levantar capital que salía a la bolsa sí. el, lo que, lo, ahora tenemos una sección que se llama recomendaciones eh, eh, así que nosotros tenemos un par, te digo mientras, para que tú, si quieres pensar en alguna recomendación que quieras hacer, que pueda ser de un evento, que puede ser de alguna institución, que puede ser de algún contenido, para que puedas pensar alguna recomendación que quieras darle a todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y también las que nos van a ver y escuchar después, eh, posteriormente, eh, eh, en, en formato video, podcast. Eh, eh, ¿Tú tienes alguna recomendación en este caso, Verónica, para partir? Sí. Eh, bueno, yo, como en las últimas semanas, os recomiendo un nuevo curso que tenemos en Legal tech Academy. En este caso es sobre Gender Tech, concepto de introducción, y ahí hablamos, hacemos una evolución de, de cómo eh, ha sido el paso de la discriminación por género, raza o orientación sexual durante estos últimos años. Hablamos eh, también de qué se ha hecho, qué falta por hacer cómo la tecnología puede ayudarnos a evitar esta, esta discriminación a través de proyectos Gendertech y las ventajas y desventajas que podemos encontrar en él. Es un curso de nivel principiante que no tiene por qué estar dirigido a gente que tenga vínculos con el sector legal, puede ser para cualquier profesional, dirigente o directivo que esté interesado en luchar contra la discriminación de género mediante tecnología e innovación, así que... Si queréis saber más sobre este curso, lo tenemos ahí en Legal TX Academy. Perfecto. Y tú, Raúl, ¿qué Yo tengo una recomendación de den... un evento en particular, que es para el próximo 25 de mayo, eh, donde se va a llevar a cabo la tercera edición del Legal Design Roundtable, round, eh, la, la, el, eh, que es uno de los eventos de referencia sobre la aplicación del diseño y la usabilidad del contenido legal. Esto lo organiza la Universidad de Lozón. Eh, y en eh, y, y van a ver un, un, un grupo de destacados eh, expositores que vienen desarrollando este tema desde hace mucho tiempo no sé, pues, Stefania Pacera va a estar eh, Mónica Palmirani eh, Lisa Tucci eh, un montón de, de, de, de muy buenos speakers de diferentes partes del mundo no solamente de Europa, también de, de, de Estados Unidos, de Australia eh, y es gratuito así que eh, les, los invitamos a, a, a buscar eh, eh, la inscripción que es en el eitelab.eu, eh, ahí pueden encontrar específicamente el Legal Design Roundtable eh, eh, 2021, y ahí pueden también eh, inscribirse en este evento absolutamente gratis, el 25 de mayo eh, a las 14 horas de Europa en realidad. Así que les recomiendo que puedan inscribirse gratuitamente en este evento. Y Lía, no sé, pues cuéntanos, tú también, qué nos puedes recomendar? Y me causa curiosidad porque has mencionado una expositora de tu evento que has recomendado, que fue mi profesora. En mi máster que tomé en el año 2008, 2007-2008 en Italia, Mónica Palmirani, fue mi profesor en la Universidad de Bolonia. mira. Exactamente, sigue presidente? ahí en la Universidad de Boloña. Sí. <risa> y bueno, el evento que yo tengo para recomendarles es que se acerca la tercera edición de la TAM Legal Hackers. Imagino que todos conocerán el movimiento de Legal Hackers desde el año 2019 solemos hacer una edición para Latinoamérica y los capítulos hispanoparlantes y que ya está live la página web con los expositores, los patrocinadores y muy pronto las fechas a confirmar. Así que si quieren más información pueden acceder a latamlegalhackers.com. Hemos tenido varias participantes de Legal Hackers acá, es más, la semana pasada eh, estuvimos, a, la semana pasada, perdón, hace 15 días, ya han pasado más días, eh, eh, estuvo con nosotros eh, Mauricio, que el hace host, el podcast. Eh, va a ser el host Exacto. de esta edición, yo fui la mira, host de la edición pasada. Claro que mira, sí. justamente Mauricio va, pues, estuvo con nosotros, así que, eh, más que recomendado el evento también para, para los que quieren ver, es la TAM Legal Hackers, así que así lo pueden buscar. Eh, y bueno, y no queda nada más que eh, ag agradecerte Lía por tu tiempo, te agradezco por, por, por todo eh, eh, por el aceptado la invitación, por compartir también tus visiones, tu conocimiento, así que esperamos tenerte en una nueva edición en, en un tiempo más. No, muchas gracias a ustedes, siempre encantada de poder colaborar de alguna manera con, con el movimiento de innovación legal en Iberoamérica.